decidí hacerlo solo, solo conmigo, solo con mi chirimbolo Solo con mi paranoia, solo se me va la olla Solo puedo imaginar un mundo en el que nada falla Solo canto y bailo de puta madre Solo es divertido porque me acuesto tarde Solo disfrutando solo, solo de todo Al sol solito, a solas en mi mente hablo con Pepito, solo me lo pongo, solo me lo quito, solo con mirarte me caliento un poquito, solo, más solo queda una, solo, tan solo sé que a veces restar suma, solo, sin protocolo, solo ante peligro como el último bolo. Solo, sola, no echo de menos a mi hermano y a malo. Lo que no sé por qué siempre lo dejo solo. Si es que solos estamos a fin de cuentas todos, pero eso no es malo.